Bienvenidos al curso de Negocios Internacionales y Competitividad. El impacto de las cuotas o contingentes en el comercio es el tema de esta videolección. Pensemos ahora en una situación con el contingente o con la cuota. Nuevamente, como lo hicimos con el arancel, se dibuja la curva de oferta y la curva de demanda del producto X. Esto es... Oferta y demanda interior del producto X. Así se determina el precio y la cantidad en autarquía. Y se pregunta nuevamente si el país es menos eficiente que el mundo, ¿cuál quedaría como equilibrio? Entonces, veamos rápidamente la gráfica. Vemos por un lado la oferta, la demanda y el punto de equilibrio donde se cruzan. Para proteger la industria nacional, podríamos hacer dos cosas la aplicación del arancel, como ya lo vimos, o también hacer una cuota o un contingente o otro tipo de restricciones. Pero en este caso último, se dificulta un poco más el cálculo de la distribución entre productores y consumidores. Estos son los excedentes del consumidor y excedente del productor. Sin embargo, todo esto es en pro de los productores, para protegerlos. La pregunta general queda como... ¿Quién gana y quién pierde desde la situación inicial, es decir, de la situación en autarquía, hasta el final, cuando ya se aplica el contingente? ¿Cómo se diferencia esta situación de la de un arancel? Vamos a comparar el arancel frente a la cuota. ¿Cuáles son los efectos? De la situación de autarquía, evidentemente, estamos hablando de la misma situación que hablamos con el arancel, en donde había una oferta interior, y Una demanda interior en este caso, en una situación sin arancel y sin cuota, el excedente del consumidor continuará siendo el área sombreada en A más B más C más D más E más F, y el excedente del productor estaría entonces correspondiente en G, que es el área sombreada allí debajo de la. ¿Qué pasa cuando se aplica una cuota o un contingente? Aquí el efecto es exógeno, es decir, hay un desplazamiento efectivo de la oferta, es decir, la suma de la oferta interior con la oferta de importaciones. Es aumento de cantidades. Lo que hablamos del arancel es un, proyecto, una, un efecto endógeno que se transmite a través de la misma demanda interior. Es un movimiento dentro de la demanda interior. En el caso del contingente, si sí hay un desplazamiento efectivo de la oferta. En este sentido, el contingente lo que hace es mover la curva de oferta interior hacia la derecha en la parte que corresponde a la cantidad por encima del precio sin comercio. Es decir, el precio de equilibrio sin comercio. A primera vista, uno podría observar que las importaciones sin contingente correspondieron a Q1 y QP1. Cuando se aplica el contingente, igual que como se hizo con el arancel, las importaciones se suponen las importaciones deben disminuir a QS2 y QD2. Como se observa en la gráfica, las importaciones se van a reducir. Dicho esto, podemos hablar nuevamente de excedente del consumidor, que en este caso corresponderá a, a la zona sombreada entre A más B. El equilibrio con continente va a estar por encima del precio mundial. El excedente del productor, por su parte, corresponderá a la parte asombreada superior de la oferta inferior. y que está por debajo del equilibrio del precio contingente, o esa C y G. Así también vemos un valor que le corresponde al gobierno, E con E doble En este caso, pues tendríamos que valorar cuánto están incurriendo los importadores o los exportadores llenando las licencias este podría ser un precio adicional del producto también podría ser las licencias sorteadas también podrían ser licencias gratuitas hasta completar el contingente entonces también habría una incidencia porque los que tienen las licencias son los que tienen la posibilidad para poder renegociar esas licencias es un papel con toda la información de la importación pero en ese papel puede tener un valor, puede tener un precio entonces la definición de prima e y, y W' no queda tan clara y las pérdidas por ineficiencias de IF e dependerán precisamente del valor de esas licencias siempre había un interés por parte de aquellos que tienen las licencias incluso si no son importados para poder venderlas Así puedes tener un ingreso adicional al que podría tener cualquier importar, importador solamente importando su mercancía. Aquí se da uno cuenta de la diferencia entre el arancel y la cuota. En el arancel realmente es mucho más fácil determinar cuánto es el ingreso para el gobierno y cómo se distribuye los ingresos adicionales teniendo en cuenta que siempre va a haber unas ineficiencias. En el caso de la cuota, esa cantidad que el gobierno recibe a través de las licencias está determinada por la negociación misma de las licencias. Y ahí puede el excedente del productor o del consumidor verse reflejado en efectos que son finalmente ineficiencias del mercado.